¿Qué tal Enderator? Bueno, hoy os traigo un vídeo diferente ¿Vale? Estamos empezando a hacer nocturnas Aquí arriba os dejo el enlace de nuestra primera nocturna La verdad que, que nos lo pasamos muy bien y... La verdad es que son súper divertidas y aparte tienen su riesgo, ¿vale? Vale, aquí tenemos casco, foco y esta pieza, ¿vale? Eh, ¿Qué vamos a hacer? Bueno, en las nocturnas lo aconsejable es llevar dos focos, uno en la bicicleta y otro en el casco. Porque eh, llevarle un foco en el casco, cuando tú giras la cabeza, la luz va a alumbrar a donde tú quieras mirar. ¿Y por qué la bicicleta lleva un foco? Bueno, pues la bicicleta lleva un foco porque según como tuerzas, según para dónde tuerzas, el foco que lleve la bicicleta te va a alumbrar a donde apuntes con la rueda delantera, ¿vale? ¿Qué quiere decir esto? Que si solo llevamos el foco de la luz delantera de la bicicleta, eh, nuestra vista, eh, si miramos para otro lado, no vamos a ver nada. Y eso nos conlleva un riesgo de poder caernos. Entonces yo tengo este foco... Aparte tengo un foco para la bicicleta y tengo este foco. Este foco lo quiero adaptar aquí, ¿vale? A este anclaje. ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, pues lo vamos a hacer con esta pieza, ¿ok? Con esta pieza. Esta pieza, eh, la, rosca que, eh, la rosca que lleva es un cuarto Weaver, ¿Vale? Entonces lo que necesitamos es unos machos, eh, un juego de machos, ¿vale? Eh, de un cuarto Wiggle. ¿Para qué? Bueno, pues vamos a quitar este anclaje casero que le hice, eh, taladraremos con una broca más grande y entonces hay que pasar los tres machos para hacerle la rosca y que nos enrosque esta pieza. Entonces voy a ponerme manos a la obra y os lo voy a ir enseñando, ¿ok? Bueno, voy a empezar, voy a preparar todo esto y ahora os vamos a remontar esta pieza. Y esto ya no nos va a hacer falta. Ahora vamos a bajar No Vale, cogemos de la. y en el rocarreto No a los ni nada vale. Ahora... Vamos a ver. Y por último Perfecto Bien, ahora se supone que esto tiene que enroscar aquí perfectamente vale Ahí está Vale Y ahora volvemos a montar todo esto, eso, eso aquí, okay, y ahora cogemos nuestro casco Cogemos nuestro casco y cogemos nuestra batería. Y como... Ya tenemos nuestra linterna, ¿vale? No tenemos nuestra intent. Ahora claro, lo que se puede hacer es la batería se adapta, la adaptaremos aquí. cable habrá que ponerle aquí una tórica ¿Vale? Aquí le pondremos una tórica Para que el cable no, no la tire Ok